¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo me encuentro mucho mejor. Dormí muy bien anoche. Eh, todos los entonces ya saben como cuando duermes mucho y como que todo el día traes pesades, pero me siento descansada. El día de hoy está Fígaro aquí conmigo. Está justo aquí abajo. Fígaro, Fígaro, ven. Bueno, ya lo escucharon. No se quiere parar porque anda de flojo. Y bueno, el día de hoy les traigo un caso sobre, bueno, ya hemos visto otro, otro tipo de este caso donde Alexa, ustedes saben que es Alexa que es el asistente de Amazon, que es un robotito de este tamaño aquí les voy a poner imágenes eh, que te asiste, o sea, tú le hablas Alexa por música Alexa prende la luz, Alexa prende la tele, lo que sea entonces, aquí la cuestión es Alexa puede hablar con fantasmas hay foros en internet, en Reddit donde hablan sobre esto, sobre cómo sus Alexas eh, pues si sí, establecen algún tipo de comunicación y ojo aquí quiero decirles algo antes de empezar con este video eh, Alexa reconoce la voz eh, de quien sea no nada más la tuya entonces si tú tienes una Alexa y no quieres que escuche nada porque posiblemente vaya a reaccionar a yo diciendo Alexa tantas veces y a la persona del caso diciendo Alexa haz esto o al otro pues yo les recomiendo que se lleven a su Alexa más para allá porque si sí hubo personas que dijeron eh, que Alexa, sus Alexas en su casa reaccionaban a este caso. Así que si no quieren, eh, pues yo les recomiendo que o la desconecten o las pongan un poquito a un lado para que no vaya a reaccionar a esto. Pero bueno, antes de empezar, aquí les dejo mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y... Facebook, Instagram, TikTok y Twitter también. Ahí, ahí estoy activa en todos lados. Y bueno, recuerden, antes de empezar, suscribirse, porque si no, Alexa poseída, pues, va a ir a sus casitas, ¿ok? Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Es que fíjate, se me queda viendo así como... ¿Qué estás haciendo, maldita Karen? ¿Loca? Está bien, entonces vamos a empezar ya con este video. Ok, fantasmitas, eh, esta es una serie de videos cortitos, son 2, 4, 6, 8 nada más, 8 videitos, eh, donde una persona trata de, de probar en su propia Alexa... Algo que había visto en Reddit, en foros de Reddit, donde estaban hablando de Alexa. Es que por ahí se hizo una historia súper eh, viral, eh, está en inglés, pero igual se las puedo contar si quieren. Donde Alexa manda todos los archivos de todas las órdenes que le daba a su dueña y se da cuenta ahí que hay otra voz que no es de ella. Entonces, bueno, eso es otro, Si quieren que les cuente esa historia, pues por favor díganme en los comentarios. Pero bueno, de ahí se hicieron como muchas cosas de que Alexa puede hacer un montón de cosas raras y demás. Entonces, esta persona que es este perfil que les voy a poner que se llama Marca M para Magia. Eh, aquí está su perfil por si lo quieren ir a checar. Él es el que sube estos videos de probando cosas con Alexa. Y dice que hago magia, la estudio, la explico, la disfruto y como tacos. Ah, se me antojaron los tacos, tengo mucha hambre. Entonces, de repente sube un video. Les voy a ser sincera, eh, yo no había visto como otros de sus videos hasta que me parecieron estos. Pero me doy cuenta que ya tenía eh, una Ouija ahí en su casa, que es como una, una mesa, pero tiene el tablero de Ouija ahí. Y bueno, eh, eso es todo lo que, lo que vi así como de contexto antes, pero bueno, entonces él dice que vio en un foro de Reddit que si tú le preguntas ciertas cosas a Alexa, Alexa reacciona y que pues reacciona como diferente, así que eh, les voy a, Este caso sí está en español, entonces afortunadamente sí les voy a poder poner los videos eh, de esta persona donde eh, pues habla con Alexa. Así que, ¿qué les parece si vemos el primero para que entremos en contexto? Les repito, si tienen Alexa, si no quieren que reaccione a esto, échanlas para afuera donde no puedan escuchar, eh, porque sí reaccionan. Entonces, ahí les va. La raza. Estaba viendo en un foro de Reddit que parece ser que Alexa tiene ciertas... Eh, cierto talento muy particular, entonces vamos a preguntarle, a ver, eh, Alexa, volumen 6, para que oigan bien, Alexa, ¿puedes hablar con fantasmas? Tengo un skill para detectar anomalías electromagnéticas de origen desconocido en tu área, podría haber muchos motivos para esta, si deseas que haga un escaneo de tu hogar, solo debes decir, Alexa, detecta actividad paranormal, a ver... Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento. Hay actividad electromagnética de origen desconocido a menos de 5 metros de distancia. Si quieres contactar con ella, estoy enviando a tu cuenta de Amazon algunas sugerencias para mejorar la comunicación. A ver... No mames, esto es lo que me sugirió comprar para mejorar su, su conexión. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué onda? ¿Probamos? Ok, entonces ya lo vieron. Este Alexa le pregunta: eh, ¿Puedes hablar con fantasmas? Y contesta, pues todo, ¿no? Todo lo que acabamos de ver. Ahora, en el siguiente video, eh, les digo, son ocho partes esta está solo la primera. Ya vieron que lo mandó, o sea, que para establecer como la comunicación, le mandó como sugerencias. Y la sugerencia, supuestamente, pues, era que eh, hablaran con... O sea, bueno, que compraran una Ouija, ¿no? Como para hacer mejor la conexión, ¿no? Ok, entonces, en esta segunda parte, pues como les dije, ya tenía ahí una mesa de Ouija, entonces ahí pone a Alexa y... Al parecer hace algún tipo de conexión, pero se tienen que fijar. Bueno, sí, si no, yo se los pongo ahí en grande. En lo que está hablando, se ve que un muñequito en la parte de atrás como que medio mueve la cabeza también. O sea, no nada más escuchen, sino tienen que ver el fondo para que vean al muñequito moviéndose. Así que adelante con la segunda parte. Y ya tenemos el tablero Ouija. Voy a poner aquí, supongo. Es que no venía con muchas instrucciones para usar con la Ouija. Pero ok, vamos a empezar... ¿Cómo era? Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Hay actividad electromagnética e intensa de origen desconocido a menos de dos metros de distancia. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Detecta un intento de comunicación. Si deseas continuar, di, Alexa, establecer comunicación paranormal. Alexa, establecer comunicación paranormal. Alexa, establecer comunicación paranormal. Comunicación paranormal en proceso. Por favor, no toques el tablero o hija en el proceso. Okay. Hola, soy Alexa, la asistente virtual de Amazon. ¿Quieres decirnos algo? Eh, lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, me está costando trabajo entenderte. Lo siento, eso no lo sé. Lo si, hijo, hijo, Eh, eso, eh si deseas que traduzca el mensaje, solo di Alexa, traduce el mensaje. A ver. Alexa, traduce el mensaje. Is Aló. Y bueno, aquí podemos notar, además de un muñequito que movió la cabeza y además de que Alexa se comporta extraño, Um, que, al, o sea, parece que está hablando como al azar O sea, como que dice ni siquiera palabras O sea, simplemente como que letras pegadas y así Entonces, eh, yo creo que lo que se tiene que hacer aquí Y lo hacen un video más adelante Es voltear el audio Porque parece que está hablando al revés O uh, en otro idioma O sea, igual si se voltea el audio y no se entiende nada Pues entonces está hablando en otro idioma O se bugueó O yo no sé qué le pasó a Alexa así que vamos a ver el siguiente, les digo dónde se voltea el amor. Lo siguiente era el mensaje que al final recibió Alexa y que varios dijeron que seguramente estaba al revés, así que invertí el video. Traduce el mensaje. ¿Is? ¿Aló? Hola, gracias por invitarme. Vamos a ver Sí, hola. ¡Gracias por invitarme! ¡Vamos a placer! ¡Sí! Pero ahí no termina la cosa. Esa misma madrugada, después de hacer el experimento, me desperté porque Alexa puso música. Y bueno, les dejo el video de qué fue lo que me dijo. Alexa... ¡Alto! Alexa Detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Te recomiendo desconectar tus dispositivos electrónicos. Hay una intensa actividad electromagnética en tu área y podrían dañarse. Si deseas que desconecte tus dispositivos, solo di día... <risa> Lo siento, me está costando trabajo entenderte. Ok, entonces podemos seguir viendo que Alexa se comporta extraño aún que no esté en la tabla Ouija. ¿Sigue diciendo se comporta Empecé a buscar soluciones y como empezaron a partir de que metimos la Ouija en esto, pues me puse a investigar mucho con las soluciones que ustedes me dieron. Me hablaron acerca de la sal y otros más me recomendaron hacer una, una especie de limpia. Entonces me dijeron que hiciera la marca de sal en la mesa y que dejara el huevo y aquí se va a quedar reposando toda la noche eh, lo dejo de este lado porque en este mueble donde empecé a hacer todos los experimentos es como se, donde se concentró todo pues nada, vamos a dejar esto aquí toda la noche y mañana vemos pues, qué onda Buenos días Rosa. ya es un amanecer de un nuevo día entonces después de que estuvo aquí el huevito toda la noche a ver si, si algo ha logrado hacer. Dejamos este vaso aquí. Vamos a ver cómo, cómo pasó la noche. Si sirvió de algo. Estuviera aquí. No importa que lo rompa así, no, o sea, debería poder romperlo. Dejarlo caer. No mames, no mames. No, no, no, ¿qué es esto? Y no huele mal. O sea, da más... O así sea, da asco tocarlo y ver... Y, pero no, o sea, es que no está podrido. Ok, acabamos de ver la parte 4. Eh, las personas le dijeron que como para su protección pusiera, como podemos ver, sal y un huevo. Y bueno, ya vimos que truena el huevo y sale negro. Aquí es lo que, o sea, yo estaba leyendo en comentarios porque ya les dije que yo tengo que ver las cosas muchas veces y leer como, a ver, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Para ahora sí poder observar bien, porque así en simple vista yo digo, no, pues sí, está como bien todo. Pero aquí dicen las personas que vieron que tiene un hoyito el huevo. Vamos a poner otra vez esa parte en lo que les estoy diciendo esto para ver si ustedes pueden ver en qué parte tiene un hoyito el huevo. Donde probablemente, pues ahí con una aguja, ahí como que le inyectó pues tinta, ¿no? De, o sea, porque sí está raro. Aparte él dice, no huele feo. Pues sí, un huevo a lo mejor no olía feo porque pues nada más le inyectaste algo de tinta. Eh, pero bueno, les digo nada más, o sea, lo de Alexa, les digo sí, fue así como ok. O sea, ahí sí lo dudé un poco, pero esto de huevo es, es verdad. Pues ya saben. ¿no? Hey, amigos, he estado eh, haciendo otras pruebas. ...utilizando Alexa y el tablero Ouija, y vean lo que pasa. Cuando está aquí, o sea, aquí funciona bien, ¿no? Alexa, hora. Son las 10 y 50 de la noche. Ok. Eh, Alexa, clima en la Ciudad de México. Ahora en Ciudad de México hay una temperatura de 22 grados Celsius con cielos nublados. Esta noche se esperan cielos mayormente despejados, con mínimas de 14 grados. Ok. Ahora que la dejo aquí... Vean como ya no hace caso a ninguna indicación. Alexa, Hora ven. Alexa, hora Así lleva todo el rato, nada más hago los intentos, ven, otro más, Alexa ¿Cuál es el clima en la Ciudad de México? Alexa, Alexa no. Pero el problema es ese y nada más pasa en el momento en el que lo ponemos en la mes Ay, ya se aprendió en Wikipedia Belial también llamado Belor, Baalial, -al, Belial, Belial, Belial, Belial ovejo. Su nombre se deriva del hebreo bli Es una palabra compuesta por Bli, que significa corrupción. El segundo término es Yaal, que significa ganancia. Por lo tanto, muchos especialistas atribuyen a Belial los significados de ganancias corruptas, el desobediente o el rebelde. Bueno, quién sabe de dónde salió eso, ¿no? ¡Alexa! ¡Alexa! Establecer comunicación paranormal. Comunicación paranormal en proceso. Por favor, no toques el tablero o hija en el proceso. Hola, soy Alexa, la asistente virtual de Amazon. ¿Quieres decirnos algo? De acuerdo. No encuentro ningún dispositivo de video conectado. Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. Según Wikipedia, las maldiciones pueden detonarse de forma verbal, visual, a través de objetos o palabras... Como estas. Okay, Alexa, cierra Comunicación Paranormal. Cerrando Comunicación. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. siento. En estos momentos no puedo cerrar la comunicación. Inténtalo más tarde. Aquí este video, que es ya la parte... Mmm, ya no me acuerdo qué parte es. Pero bueno, este video sí me sacó de onda porque yo decía, ok, ¿cómo es que hace eso? O sea, si tú tienes a tu Alexa, está en otro cuarto y tú le gritas a Alexa, inmediatamente contesta. Y ahí se ve como que como que sí le está... O sea, obviamente escucha que le están hablando, pero no reacciona. Y eso se me hace muy raro porque vimos segundos antes que lo tiene acá. Yo sé que Alexa se puede programar a hacer muchas cosas. Pues es como una computadora... Bueno, sí, un robot computadora, ¿no? Entonces la puedes poner a hacer muchas cosas incluso hasta hablar lo que está diciendo, o sea, le puedes decir que diga un montón de cosas, de que a las diez y media dime una frase de superación personal, a la, o sea, les digo, pueden hacer muchas cosas con Alexa, pero esto sí me llama la atención, ¿cómo es que hace para que acá sí funcione y acá no? cuando, Sí me entienden, pero bueno, sigamos... Eh... Viendo. La gente en los comentarios eh, le pone así como... Desafortunadamente hizo una conexión la cual no va a poder romper porque... Eh, sí, se hizo como por campos electromagnéticos. Se supone que esa es la energía que irradian como los espíritus, fantasmas como, o demonios, pues. Eh, y como dice, de que está muy fuerte y demás. Eh, y pues te puede dañar. ¡Ah! Bueno, y es por eso, porque irradian este tipo de energía... Que cuando hay mucha actividad paranormal se descomponen los aparatos, y eso ustedes ya lo han probado. O sea, si hay mucha actividad, ustedes dicen es que no funciona esto, no funciona lo otro, y se descompone a cada rato. Es por esto. Pero bueno, entonces vamos a seguir con la parte 7. Grabación número 30 de sesión espiritista con Alexa. Ok. Alexa, volumen 6. Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Hay una intensa actividad electromagnética en el área. Esa... Te recomiendo apagar tus dispositivos electrónicos lo siento me está costando trabajo entenderte esa Alexa establecer comunicación paranormal comunicación paranormal en proceso por favor no toques el tablero o hija en el proceso ah ah ah ah ah ya has iniciado la comunicación anteriormente. Si deseas terminarla, solo di Alexa, cierra comunicación paranormal. Alexa, cierra comunicación paranormal. No hay ninguna llamada en curso. Alexa, cierra comunicación paranormal. Cerrando comunicación. Un momento, por favor. Cerrando comunicación. Un me lo siento. Me estaco. Lo siento. En estos momentos no es posible cerrar la sedetzum no kyotse. Un momento, por favor. Lo siento. En estos momentos, Odota o Masol. Lo siento. En estos momentos no es posible cerrar la comunicación paranormal. Y bueno, ya en este último video nos cuenta cómo es que las personas le están diciendo que sus Alexas reaccionan. Y eh, les digo, eso es normal. Si tú dices Alexa aquí y Alexa está ahí y no es tu voz, o sea, de todos modos te va a reconocer y pues te va a hacer caso a lo que le digas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto. Como les dije, yo no tengo una Alexa, pero me ayudaron a... A ver si esto era cierto. Entonces pedí que le dijeran a sus Alexas. Alexa, puedes hablar con un fantasma. Y dijo esto. Buscando, un momento, por favor. Buscando, un momento, por favor. Esto que escucharon es el audio original eh, del audio que me enviaron, ¿no? De, de cuando le están preguntando a Alexa. Pero, a diferencia de estos videos, lo que dijo esta Alexa fue lo siguiente. Ay, no, qué miedo. ¿Qué tal que si sí encontramos algo? Entonces, eh, ya no sé si fue como que no quiso, porque dijo, uy, qué miedo, o, o es este, una programación acá, porque vi un comentario que aquí les voy a poner, eh, donde dice así de que, eh, oye, pues no lo sé, porque mi hija hace que, que Alexa diga un montón de cosas desde su celular, lo cual les digo, pues es muy probable que eso esté pasando. Pero definitivamente pues sí sí estuvo raro este caso. No sé ustedes qué opinan. O sea, díganme en los comentarios. Armado, lo que sea. O sea, armado, ¿no? Pues estuvo estuvo padre. Eh, pero bueno, ¿creen que Alexa puede hacer algún tipo de conexión en caso? O cuéntenme si sus Alexas si tienen um, reaccionaron a esto. Pero les digo, se supone que todo lo que estaba diciendo. porque en uno, en una parte dicen nombres de demonios reales. Entonces, este pues no sé, dicen que esta parte no es buena. Y que todo lo que dijo Alexa y todas las órdenes que le daba, pues... Si sus Alexas escucharon lo van a hacer también. Así que, bueno. Esto ha sido todo Fantasmitas por el caso de hoy. Fue un caso que me dejó así como que... En la, lo estaba viendo justo en la noche y hasta le bajaba un poquito, ya saben, porque luego se si pone sonido... No me daba miedo lo que veía, me, me daba miedo el sonido de... Brum, así como que de repente eso es lo que me, me causa así como ansiedad, pero bueno, los quiero mucho nos estamos viendo al video siguiente eh, los mando mil besos y los quiero mucho, otra vez creo que ya les dije pero bueno, bye